He meten todas, y los narcos, venden narcos, las drogas, meten todas. Y un saludo bien bámbaro, a toda mi gente campesina, en Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, México, Panamá, y mi hermosísima Colombia. de mi pasto ancestral, llueve tanto glifosato, siempre falta un poco más. Viene el avión. Narcomayor. Desde el teniente al presidente. Viene el avión, viene el avión. Narcomayor, Narcomayor. Desde el teniente, Desde el teniente. al presidente. Al presi Viene el avión, un mayor, al presidente. Viene el avión, un mayor, venda a Irvés, venda a Irvés, venda a Sí. ¡Bravo! ¡De mi estoy ¿sí? <risa> ¡Qué bruto! <risa> ¡De mi pasta. ¿sí? <risa>